En primer lugar, eh, la mayoría de las veces funcionan los incentivos económicos eh, que favorecen a quienes realizan eh, técnicas de reciclaje y, en segundo lugar, la educación. Eh, en los países que conocemos que ha funcionado es donde ha habido una fuerte eh, educación de ¿no la ciudadanía para eh, discriminar lo, lo, los diferentes tipos de, de basura, en este caso, y, eh, y usar el reciclaje con un incentivo económico, es decir, de, aunque haya un retorno a la persona que lo realice. Habitualmente eh, también hay castigo, es decir, eh, cuando no se hace en buena forma eso tiene multas y tiene eh, incentivos eh, inversos. Ahora, yo pienso que eh, en el tema de la empresa eso es algo fundamental, o sea, el incentivo tiene que ser fuerte, pero también el castigo tiene que ser fuerte, es decir, que haya sanciones y multas que sean realizadoras cuando no se cumple cuando se contamina. Ahora, eh, desde el punto de vista de las leyes vigentes, eh, efectivamente, aun cuando uno de los elementos que están incluidos en, en, esta, en la ley extensiva eh, podría eh, asociarse a lo que es envoltorios, a lo que es eh, envases, que, que habitualmente tienen plástico. Pero no sería malo el hacer una indicación para que eso quede explicitado entre los productos que pueden ser eh, reciclados. Eso es que es bueno tener una mirada general de país, ¿eh? porque la provisión a nivel país puede ser eh, lo que uno vea. ¿eh? Eh, yo he estado en varios países donde he visto que prácticamente no existe el plástico en eh, ninguna parte del país y se usa y se privilegian bolsas que uno debe traer ¿eh? Eh, de género o de papel y que deben ser pagadas. Por lo tanto, los incentivos es directos, es decir, no usar el plástico parece ser una buena norma general de país. Naturalmente sería muy bueno trabajar con los municipios, trabajar con, la, con los gobiernos locales y regionales. Lo que uno ve es que habitualmente la, el, eh, la eliminación de basuras en casi todos los países que están en la OCDE, por ejemplo, tienen una clara definición eh, y separación, es obligatorio para la persona que elimina eso, separarlas de antemano. Vidrio, plástico, y de cartones y papeles. Eh, Incluso eh, eh, hay otros países que tienen incentivos económicos directos para la persona que lo hace. Si uno decide eh, eliminar la basura junta, tiene un costo, tiene un costo para la persona. Entonces yo creo que tenemos que tomar esos ejemplos y aplicarlos en Chile.